¿qué tal? Soy lo que bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con otra de, de las que más espero, es Fusa Nocta y inviernos en Marte. ¡Wow! ¡Jose Otero! Que fue uno de los que más me sorprendió en las galas. ¡Wow! ¡Me está recordando a alguien! ¡Wow! ¡Wow, este puente! Suena muy bien, súper internacional ¡Oh! ¡Qué final! ¡Wow! Bueno, ya he dicho, fue quien más me sorprendió. Uno de los que más en las galas, en directo. Y bueno, no, no me ha defraudado esta canción. Quizás no era lo que esperaba. Pero me ha, ha mejorado mi, mi pensamiento. ¡Wow, José Otero! ¡Qué gran descubrimiento! Una canción muy, muy buena. Creo que puede funcionar muy bien el wow, wow. Este de, del estribillo en Eurovisión. Eh, bueno, tiene sus partes... Pero en sí la canción tremenda, súper, súper bien. De verdad estoy alucinando con este nivel de unido. Vamos a ir con la siguiente, Carmento.